Porque el Estado, los políticos que dirigen el gobierno, el Estado, no son confiables a través de la, de la historia de su acción. Y claro está de que decían que no se puede aplicar el 30%, porque los ricos de este país, los industriales de este país, ven ese dinero en función de ellos, de cómo diablos ellos pueden beneficiarse. Y por eso plantean la teoría. Verse a los obreros Es una herejía Es una, un problema grave Y yo siempre le he dicho Que yo igual que ellos Estoy de acuerdo Con que no se le devuelve lo personal A Ramoncito Pérez A Manolo Bonilla A Rafael Tejada Sino que, que sea a través De, de proyectos Que pueden ser hasta de salud usted se pasó de la cantidad que el seguro médico le cubre, de su fondo de pensiones, le vamos a cubrir la otra parte, idea de esa naturaleza ahora, si esos bonos que el gobierno le va a tomar prestado, le tomó prestado, y me imagino que se sí hace mucho del fondo de pensiones, de la ley 8710 si se va a usar honestamente y se va a devolver con los intereses, la idea es genial, fenomenal, pero ¿quién diablo confía en que estos maleantes en sus 20 años que tiene el, poder, el PLD en el poder, lo que ha demostrado que ha construido una clase social económicamente tan poderosa que pueden a nivel de número entrar en competencia con los ricos de antes, con los corripios, los bonetti, los Almentero, los rugal, los Bermúdez. O sea, que se han hecho de tanto capital que pueden entrar en competencia. Y ya esos ricos de antes le tienen miedo a, a los ricos nuevos. A esos ricos nuevos de ahora, los ricos tradicionales le tienen miedo y hay que hacer alianza con ellos que el rico de ahora, si tiene que asociarse, ligarse al narcotráfico, no lo ve como una maldad. ¿Usted sabe cómo lo ve el rico, las relaciones económicas con el narcotráfico? Nada, que son dos socios, dos compañeritos de la clase, de la misma clase. Ahora, si nosotros los de abajo, los tirapeos tenemos algún tipo de relación con el narcotráfico nosotros somos intermediarios de las drogas Pero No, ellos son intermediarios de los cuartos así que está hecho esto esta estructura está hecha para que los ricos cuando se ligan al narcotráfico no lo ven como un hecho antisocial lo ven como un hecho natural de que se están ligando a un capital que está circulando si somos nosotros, los tirapeos de abajo, que tenemos algún tipo de contacto con un narcotraficante, es porque le estamos ayudando al negocio ya directo de la droga. Esa es la gran diferencia. Hay un señor, apellido Martínez, que está saliendo de las redes. Un señor que ha vendido la imagen, que fue policía, que fue de la CIA, que fue Milvaina, un señor ya... Hasta tiene un físico que se parece un hombre muy serio. Y él dice que en el PRM, que en el PRM él tiene los nombres y que lo va a decir. De 37 narcotraficantes que apoyan al partido de Luis Abinader. Si él dice eso y se queda ahí está diciendo la peor de la mentira en el sentido que decía Jale Herman que una mentira media es peor que la mentira completa él si realmente quiere abrazar la verdad como él dice que es un defensor de la verdad dígale que todos los partidos tienen narcotraficantes hasta Guillermo Moreno tiene narcotraficantes que se vende la imagen o, o creció vendiendo la imagen que él olía al socialismo hasta guillermo moreno tiene un narcotraficante si tú dices que los partidos x partidos tienen prostitutas como candidata tú le tú, lo, tú no estás diciendo la verdad tú tienes que decir que todos los partidos tienen vagabunda vagabunda pero todos los partidos como seguidores del partido y como candidato de los partidos hay vagabunda pero en todos este señor decir que solamente en el PRM él tiene los nombres de 37 eso es una mentira a media porque entonces deja entrever que aquellos no tienen ninguno, mentira Lo, los otros tienen narcotraficantes también, o ex narcotraficantes acuérdense que Leonel salía retratado con Arturo del Tiempo y el jefe de la policía el, el rompepate, el asesino Guillermo Guzmán Fermín ese jugaba jugaba tenis con el hijo de Arturo del Tiempo con el tiempito eso era un orgullo salir retratado con el hijo de Arturo el tiempo, el tiempito que jugaba Guillermo el jefe de la policía no me venga a hablar de numeritos que hasta eh, hasta la izquierda lo que queda, hay muchos de esos muchachones que reciben su regalito del narcotráfico o sea que esa vaina yo me la sé pero que no me venga a hablar este señor que se trata del PRM no, no, no, no, esto está sucio por eso es que yo no voto por eso yo no voy a las elecciones porque no voy primero ni le voy a hacer el juego al discurso histórico de vamos a las elecciones a votar por el menos malo. Hay que salir de esto desgraciado. No, no, ese juego no me lo hagan. Si usted me dice, yo votaría más fácil. Si usted me dice, vamos a salir de esto desgraciado y vamos a votar por los otros desgraciados, porque nosotros, este pueblo, por ignorancia somos unos desgraciados también. Así de así sí me gusta, es una interpretación que puede llegar a tú cuestionarte y preguntarte por lo menos ¿qué hay que hacer? eso es todo y la respuesta la podemos encontrar en el libro de Lenin Lenin el timoner de la revolución rusa el hombre que aportó y escribió varios libros y entre ese entre esos libros hay uno que se llama ¿qué hacer? qué hacer lo que tenemos que preguntarnos qué hacer por lo pronto, faltan 22 días no voten que le echen la culpa al coronavirus a lo que sea, pero si usted no vota, le dice a todos esos sinvergüenzas, bueno señores la gente está dejando de creer en nosotros vamos a dar un giro a mi conducta, a mi forma de vender la imagen de lo que es un político vamos a dar un giro, vamos a dar un giro mire el trabajo grande que tenemos ahora el trabajo grande la pandemia no ha bajado como se desea se ha logrado, se ha logrado algo, se ha logrado pero lo que se desea, la pandemia no ha bajado por un problema de disciplina porque todavía a esta altura no se ha descubierto la vacuna y esto como dicen los japoneses si no aparece la vacuna no hay juego. Ni... Y hasta que no aparezca la vacuna, que no me invente que la sal, el carbonato, la otra, etcétera, etcétera, es que no han encontrado para que le digan al mundo, miren aquí lo curados, esto es así, esto es así, esto es así. No. Entonces, la única cosa que nos queda es la disciplina, pero que los políticos no han hecho inversiones. Desde la independencia, hace 176 años, y no me va a cansar de repetir esa frase, no me va a cansar 176 años, que los políticos no han aportado hoy nada a que este pueblo se eduque y que ahora mismo tú puedas utilizar el método disciplinario para someterlo. Llámese dictadura, lo que usted quiera, pero es someterlo para que el daño no se dé en China se le hizo fácil porque era una dictadura, bueno pues entonces aplauso a la dictadura que en Cuba aplican la dictadura, bueno pues aplauso a la dictadura que Venezuela es más grande que nosotros y tiene el número por debajo porque aplica la dictadura de Maduro, bueno pues entonces vamos a revisar la dictadura que un niño cuando le ponen una inyección le duele la nalguita bueno pues vamos, si eso es locura vamos a ponerle al niño aunque le duela aunque grite vamos a ponerle la vacuna si es este pueblo la vacuna del coronavirus va a doler muchísimo pero locura, vamos a ponérsela entonces la dictadura está resolviendo los problemas sociales mejor que esta democracia eh, inservible esta, esta cosa llamada democracia esta cosa llamada democracia Bueno, pues entonces vamos Vamos a utilizar la dictadura Porque la democracia realmente eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Ah, que yo puedo hablar por televisión Babosada, como dijo alguien eh, Eso es de democracia Eso es que no me hacen caso Que es diferente ¿Por qué no me hacen caso? Porque yo puedo decir cosas pero no tengo un partido de izquierda que pueda organizar hasta comando clandestino ¿qué paso yo a hacer? realmente yo coincido con el amigo aquel una, una conducta babosa porque no es lo mismo tú tener fe no es lo mismo tú tener fe que tú actúe acorde a tu fe para ayudar a que toda la humanidad se vaya para el cielo